hola mi nombre es eric y espero te encuentres muy bien en este video te enseñaré a cómo hacer un zoom in un zoom out y además a cómo hacer un zoom magnificado así como estarás viendo aquí en pantalla por otro lado también aprenderás a cómo resaltar un objeto en tu escena bueno sin más que decir empecemos bueno bueno ya estamos aquí en el ordenador y el primer método que aprenderás el día de hoy es a cómo hacer un zoom directo y esto es muy sencillo lo primero que vamos a hacer es dar play y escoger la parte en donde cortaremos nuestro video. por ejemplo aquí entonces antes de dar al de suscribirte le doy aquí en c para cambiar la herramienta de cuchilla damos un clic para cortar ahí y nos vamos más adelante para decidir dónde finalizará el corte damos nuevamente clic y damos V para cambiar a la herramienta de selección. Después seleccionamos el clip de la mitad. Y estando aquí le damos a las dos flechitas. Y le damos aquí en donde dice controles de efectos. Lo siguiente que haremos es desplegar este menú que dice movimiento. Y vamos a manejar dos propiedades. La de escala y la de posición. Y en este caso a la escala le daré un 160%. Y reencuadraré la posición a un punto que me guste, por ejemplo ahí, bueno una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ver cómo nos quedó el ejemplo de este primer método. Bueno, el segundo método que aprenderemos a hacer el día de hoy es a cómo hacer un zoom in y un zoom out, esto también es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es reproducir nuestro video nuevamente Y seleccionar el pedazo en donde decíamos que inicie nuestra animación Por ejemplo, ahí Entonces lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar nuestro clip de video con la de selección O sea, V Y irnos nuevamente aquí a controles de efectos Desplegamos el de movimiento y en este caso activamos los relojitos Entonces activamos el de posición oprimiendo clic Y el de escala oprimiendo clic para saber si están activados ellos muestran que están en azul bueno una vez hecho esto lo que hacemos es avanzar 25 frames para que la animación pues sea un poco suave y esto, esto lo haremos oprimiendo shift y flechita derecha 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 damos eh, en escala por ejemplo 400 para acercarnos bastante y reencuadramos bueno una vez reencuadrado lo que hacemos es dar nuevamente en play y decidimos hasta donde queremos que vaya la animación, por ejemplo ahí entonces lo que hacemos es dar clic aquí para repetir el frame en caso de que no te funcione esto le damos clic al último frame de acá o al de acá dependiendo de la propiedad que estés copiando damos control C y control V para pegar listo, ahora volvemos a avanzar 25 frames y lo que hacemos es dar aquí en restablecer parámetros para que nos quede como al inicio lo siguiente que vamos a hacer es que sea mucho más suave esta animación entonces seleccionamos los dos primeros de esta manera damos clic derecho y damos en interpolación temporal y le damos en suavizar salida a los segundos le damos en lo mismo pero en suavizar entrada después en suavizar salida y finalmente en suavizar entrada bueno una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ver el resultado de cómo nos quedó este segundo método entonces le damos aquí en play bueno, el tercer método que vamos a aprender a hacer el día de hoy es a cómo hacer un zoom magnificado para esto es muy sencillito lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro clip de video oprimir Alt y con el clic izquierdo, manteniéndolo oprimido arrastrar hacia arriba lo que hace esto es duplicarnos nuestro clip de video. Estando allí, damos play. Y lo que hacemos es seleccionar en donde queramos que empiece nuestra animación. Por ejemplo, aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el de arriba. Y estando allí, lo que vamos a hacer es irnos a opacidad. Y aquí creamos una máscara rectangular. Como ves, se nos creó. Lo siguiente que vamos a hacer es ajustar aquí e irnos a 150% para ver mucho más de cerca y poder ajustar esta máscara, lo que vamos a hacer es ajustarla primero de arriba seleccionando arriba estos dos con shift y con flechitas bajándolo, bueno una vez lo tengamos ajustado como decíamos lo que vamos a hacer es quitarle el calado y si queremos que tenga unos bordes redondeados no totalmente rectos como en este momento aumentamos la expansión por ejemplo a 10 o a 8 por ejemplo, listos, una vez tengamos esto así lo que hacemos es restaurar la vista, le damos aquí en ajustar y lo siguiente que vamos a hacer es irnos aquí a donde dice movimiento, entonces lo que hacemos es dar clic en posición clic en escala y nos movemos 25 frames, nuevamente oprimimos shift y flechita a la derecha, 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y lo que hacemos es empezar a mover por ejemplo esto al centro de esta manera y a ir escalando más más más hasta un punto que nos guste y vamos obviamente ajustando bueno una vez hayamos encontrado el punto en donde nos gustó lo que vamos a hacer es dar play nuevamente y seleccionar en donde queremos que termine por ejemplo ahí entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí para repetir el frame y en caso de que no te funcione como aquí arriba entonces seleccionamos el último keyframe de acá damos control c para copiar y control v para pegar lo siguiente que hacemos es movernos 25 frames nuevamente y restablecemos los parámetros para que quede como antes bueno lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar los primeros dos y suavizar salida después los siguientes suavizar entrada los siguientes suavizar salida y los siguientes suavizar entrada lo siguiente que vamos a hacer es hacer que esta animación tenga protagonismo sobre el resto. Entonces seleccionamos el primer clip. Y aquí en opacidad. Le damos clic y nos movemos 25 frames. Y le damos por ejemplo a 80 la opacidad. Con eso el fondo destaca menos que esa animación. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar dónde empieza la otra parte. Por ejemplo aquí. Y aquí en opacidad. Repetimos el frame. De esta manera y nos movemos 5 frames nuevamente, 25 frames nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y subimos la opacidad a el 100%. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí en las dos flechitas buscar el efecto que se llama desenfoque. Escribimos gaussiano con doble S y seleccionamos el que dice desenfoque gaussiano Y lo que hacemos es arrastrarlo al primer clip de vida. Listo, estando allí lo que hacemos es irnos nuevamente aquí donde comienza nuestra animación y damos aquí en desenfoque, relojito, avanzamos 25 y por ejemplo le damos 10 lo hacemos nuevamente aquí y avanzamos nuevamente 25 frames y bajamos a 0 y lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar nuevamente el primero y suavizar salida y hacemos esto con todos, suavizar entrada, suavizar salida y una vez hecho todo esto lo que vamos a hacer es dar play para ver cómo quedó nuestro ejemplo dándole aquí bueno el cuarto y último método que aprenderás el día de hoy es a cómo resaltar un objeto en tu escena y esto es muy sencillito, lo mismo, damos play y esperamos al momento en donde queramos resaltar, por ejemplo ahí. Entonces retrocedemos unos frames ahí, por ejemplo. Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la herramienta de pluma, la mantenemos presionada y seleccionamos rectángulo. Ahora creamos un rectángulo de esta manera. Y a este rectángulo normalmente te aparecerá de esta manera, con un relleno gris. Le quitamos el relleno y le damos un trazo damos doble clic aquí y seleccionamos un color en este caso lo que yo hice fue dar clic en el cuenta gotas y seleccionar un color parecido a mi canal le incrementé la saturación y le di en aceptar y aparte le configuré el trazo a 15 para que sea más gruesito bueno lo siguiente que vamos a hacer es acercarnos muchísimo a la línea de tiempo extender esto mucho mucho y dar play para ver hasta dónde queremos que vaya la animación. Por ejemplo, a mí me gustaría hasta acá. Lo cortamos ahí. Y lo mismo. Desde donde queremos que comience. Comenzamos un poquito antes. Bueno, una vez teniendo esto claro, es muy sencillito. Le damos clic a estas dos flechitas. Nos vamos aquí a efectos. Y escribimos zoom en cruz. Seleccionamos el efecto. Y lo arrastramos al inicio y al final, bueno una vez hecho esto lo único que nos queda por hacer es irnos al inicio y darle play para ver cómo nos quedó bueno como sé que este video te fue de mucha utilidad te invito a suscribirte en este canal y a ver mucho más contenido